Quiero recordarte y olvidarte a la vez. De lo que me hiciste, que no te quiero perder. Yeah. Estoy ya tuve que Lo más importante Quisiera poder decir que nunca pude amarte Y poder negar todo el dolor que me dejaste Ahora te puedo romper corazones Me mis sueños y mis ilusiones Por ti daba todo, te hice canciones Ahora me odias y guardas recuerdos Te juro que esas no eran mis intenciones Y de corazón pido que me perdones Te daba sentido a mis emociones Ahora no quieres saberme de amor Quisiera saber qué es lo que pasó Solíamos ser solo tú y yo Ya te perdoné, Me dejaste!